Capítulo 4, Señales en los Cielos, parte 1 Las predicciones de Elena de White acerca de los desastres naturales que precederán inmediatamente el regreso de Cristo nos ayudan a entender que deberíamos esperar una devastación terrible. La Biblia no dice mucho más que Elena de White acerca de estos desastres. Sin embargo, cuando comparamos lo que la Biblia dice con lo que la ciencia moderna sabe acerca de ciertos tipos de desastres naturales, Descubrimos que la Biblia sugiere una devastación aún mayor que la mencionada por Elena de White. Comenzaré citando un pasaje de Mateo 24 que es muy familiar para los adventistas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas, versículo 29. Pero las estrellas cayeron en 1833, y el día oscuro ocurrió en 1780 dirá usted. Eso es correcto, y no es mi intención desafiar aquí esa interpretación de las palabras de Jesús. Sin embargo, creo que no hemos entendido todo lo que esas palabras implican. Estoy seguro de que usted está consciente de que Marcos y Lucas también dieron sus respectivas versiones acerca del sermón de Jesús referido a las señales del fin. La versión de Marcos es casi idéntica a la de Mateo, así que no necesitamos ocuparnos de ella aquí. Pero Lucas añade alguna información significativa que no encontramos en los otros dos evangelios. Comenzaremos leyendo las palabras de Lucas en el capítulo 21 y los versículos 25 y 26. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Examinemos las palabras de Lucas dividiéndolas en pequeñas secciones. Note que en la primera frase, Lucas nos dice que habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, pero no nos dice en qué consistirán esas señales. Afortunadamente, Mateo y Marcos sí nos lo dicen, puesto que los tres están... Citando material proveniente del mismo sermón de Jesús, nos es lícito concluir que la declaración de Lucas acerca de las señales en el sol, la luna y las estrellas significa el oscurecimiento del sol y de la luna, y la caída de estrellas. Mateo y Lucas no nos dicen cuál habría de ser la respuesta de la humanidad a estas señales, pero Lucas la describe muy detalladamente. Según este, Jesús dijo que los hombres estarían desfalleciendo por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Note que la palabra «hombres» es plural, lo que da la idea de algo internacional. Probablemente deberíamos entender que Lucas está describiendo la reacción de la humanidad entera ante esas señales. ¿Y cuál es esa respuesta? Temor y expectación. Así que la caída de las estrellas y el oscurecimiento del sol y la luna provocarían un temor y una expectación. Internacionales que harían que el mundo entero se preguntara, ¿y ahora qué? Permítame hacerle dos preguntas. Hubo temor y expectación internacionales como resultado del oscurecimiento del sol. En 1780, estuvo el mundo entero temeroso y expectante en ocasión de la caída de estrellas de 1833. No. En el versículo 26, Jesús dijo que la humanidad entera estaría desfalleciendo por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. ¿De qué estarán aterrorizados los hombres? De la conmoción de las potencias de los cielos, es decir, de las señales en el sol, la luna y las estrellas. Nuevamente necesitamos preguntarnos, ¿estuvo la humanidad entera aterrorizada por las señales que ocurrieron en 1780 y 1833? Y nuevamente la respuesta es no. Mi propuesta es que estas señales todavía no han tenido su cumplimiento más pleno. ¿Significa esto que rechazo la interpretación tradicional acerca de cómo se cumplieron las predicciones de Jesús, relativas a las señales en el sol, la luna y las estrellas? No. Sin embargo, creo que nuestros pioneros no comprendieron todo lo que Jesús quiso decir. Ellos creyeron que los acontecimientos ocurridos en 1780 y 1833 significaban que el regreso de Cristo era inminente, que Él ciertamente vendría mientras ellos estuvieran vivos. Esto obviamente no ocurrió. Hoy podemos entender lo que los pioneros no pudieron, que en el tiempo del fin Dios planeaba levantar un movimiento compuesto por personas que se esparcirían por todo el mundo para comunicar la advertencia acerca de su pronta venida. Este movimiento no se podía desarrollar en un año o aún en diez años. A medida que se consolida, el movimiento ya ha abarcado varias generaciones y todo este periodo es llamado el tiempo del fin. Creo que las señales en el sol, la luna y las estrellas ocurridas en 1780 y 1833 significaron que el tiempo del fin había comenzado, no que ese tiempo estaba por terminar. De haber vivido en el tiempo de los pioneros, es casi seguro que habríamos interpretado esas señales de la misma manera que ellos. No obstante, al reexaminar las palabras de Lucas 150 años después podemos ver en ellas algo que los pioneros no pudieron percibir que estas señales habrían de provocar terror mundial, temor y expectación internacionales. En consecuencia, mi sugerencia es que estas señales recibieron entonces solo un cumplimiento parcial. Su cumplimiento pleno está aún en el futuro, aunque yo lo esté expresando en 1995. Mateo registra algo más predicho por Jesús, inadvertido por los pioneros y extremadamente significativo para nuestro estudio. Lo encontramos en los versículos 21 y 22 del capítulo 24. He aquí lo que dice el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Estas palabras no eran de la autoría de Jesús. Él estaba citando Daniel 12 versículo 1. Esto es lo dicho por Daniel, con las palabras citadas por Jesús destacadas en cursiva. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Tanto Daniel como Jesús señalaron hacia el futuro refiriéndose a un tiempo de angustia tan terrible que excederá cualquier otra cosa que el mundo haya conocido desde el diluvio. Este tiempo de angustia no puede referirse a los 1.260 años de persecución transcurridos durante la Edad Media, ya que se afirma que ocurrirá después de que Miguel se ponga de pie, lo cual siempre ha sido interpretado por los adventistas como referido al fin del tiempo de gracia. Leamos ahora el versículo 22, Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. El texto griego original de este versículo dice literalmente, Ninguna carne sería salvada La palabra griega traducida aquí como salvada es utilizada por doquier en el Nuevo Testamento para referirse a La salvación respecto del pecado Sin embargo, no tiene ese sentido en este versículo Creo que algunas versiones castellanas de la Biblia están en lo correcto al dar a las palabras de Jesús el sentido De nadie saldría con vida Por favor Lea cuidadosamente las siguientes palabras destacadas con cursiva, pues son extremadamente importantes. Jesús nos está diciendo que el tiempo de angustia inmediatamente previo a su segundo advenimiento será tan severo que la humanidad se verá amenazada por la extinción. De pronto, su predicción acerca de desastres naturales como terremotos, hambres y pestilencias asume un nuevo significado. Y sugiero que lo mismo ocurre con su predicción acerca de las señales en el sol, la luna y las estrellas. Porque, como usted recordará, Lucas predice que en conexión con estas señales en los cielos, las naciones estarán temerosas y expectantes, y que la humanidad toda estará aterrorizada. En otras palabras, el temor y la expectación de las naciones obedecerá a que se preguntarán cómo salvar a la humanidad de la extinción. Déjeme ser muy específico. Creo que las señales en el sol... La luna y las estrellas predichas por Jesús serán cumplidas por cometas, asteroides y barra diagonal o meteoritos. En el próximo capítulo me extenderé en esa interpretación de la predicción de Jesús, pero por ahora me gustaría hacer una pausa y calificar lo que estoy diciendo. Puedo estar equivocado. Esta es una declaración bastante extraña para un autor, ¿no le parece? Sin embargo... Creo que en este caso es necesario hacerla, ya que nadie puede estar absolutamente seguro de lo que ocurrirá en el futuro. Por ejemplo, antes de 1780 y de 1833, algunos estudiosos de la Biblia podrían haber dicho que la predicción de Jesús acerca de las señales en el sol, la luna y las estrellas debía ser entendida simbólicamente, mientras que otros podrían haber argumentado en favor de un cumplimiento literal. Cuando llegó el momento, la profecía fue cumplida literalmente, pero hasta que los acontecimientos ocurrieron, nadie podía estar seguro de que una interpretación literal era lo correcto. Ahora que una interpretación literal ha demostrado ser correcta en lo tocante al cumplimiento parcial de la predicción de Jesús dos siglos atrás, 1780 y 1833, podemos estar en terreno seguro al esperar que su cumplimiento pleno futuro también será literal. Pero aún necesitamos ser cuidadosos al interpretar profecías que no están cumplidas pues no podemos saber qué ocurrirá. Finalmente, hasta que ocurra. En vista de ello, algunas personas se preguntan si deberíamos tratar de interpretar una profecía que aún no se ha cumplido. Mi respuesta es un consejo que Jesús dio a sus discípulos en el aposento alto la noche previa a su crucifixión. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Juan capítulo 14, versículo 29. Jesús quería, obviamente, que tuviéramos alguna idea acerca de lo que está por ocurrir en la tierra. De otra manera, no habría dicho nada acerca de las señales en el sol, la luna y las estrellas. Pedro alentó el esfuerzo encaminado a entender la profecía aún no cumplida. Él dice que los mismos profetas del Antiguo Testamento trataban de descubrir qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. 1 Pedro capítulo 1 versículo 11. De manera que es correcto que tratemos de entender la predicción de Jesús acerca de las señales en el sol, la luna y las estrellas. No obstante, debemos reconocer que existe un peligro en ser demasiado precisos en nuestra interpretación de la profecía, y especialmente en ser dogmáticos acerca de nuestra precisión o exactitud. Ese fue el problema de la nación judía en la época de Cristo. Los judíos de entonces estaban tan seguros de su interpretación de las profecías referidas al Mesías venidero. Que cuando vino de manera diferente a como ellos lo esperaban lo rechazaron. Por eso, deberíamos estar siempre dispuestos a reconocer que al mirar hacia el futuro, aún a través de las lentes de la profecía bíblica, podemos estar equivocados.